Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis, el canal de todos nosotros, el canal donde vas a encontrar siempre una solución al problema. Hoy, en este caso, te vengo a presentar un dispositivo muy fácil para la realización, de manera manual en tu casa, seas quien seas y así hayas hecho o no electrónica. Eh, bueno, este aparatito cura el cáncer, cura el sida y cura muchas enfermedades más. Eh, Hoy es un no es un tutorial, es un video más que nada didáctico, donde vamos a ver eh, de qué se trata, armar un aparato de estas clases, cuáles son los componentes, y bueno, nada, para que puedas saber más que nada de lo que lo podés hacer. Ahora más que nada, bueno, tenemos otro tema, que son las farmacéuticas y los organismos que están involucrados en las enfermedades y lo que hay detrás, <ríe> por qué estas enfermedades se llaman incurables y por qué el zapper eh, no es conocido por todo el mundo cuando podría haber sido patentado como la cura de, la, de todas las enfermedades y la razón de ello es que cuando fueron a patentar este aparatito como la cura de todas las enfermedades se, se dieron cuenta que el SIDA está patentado como una enfermedad incurable, por lo tanto no puede haber patentado un aparato que cure esta enfermedad. El SIDA ya está patentado como una enfermedad incurable y lo mismo pasa con el cáncer y muchas enfermedades más que están patentadas como incurables. Así que bueno, vamos a resolver en este momento eh, qué es lo que está pasando detrás de estos organismos farmacéuticos o gubernamentales. La industria de productos farmacéuticos es una de las operaciones rentables más grandes en este planeta. Esto puede venirte como un choque, pero ellos no quieren curar a la gente. En cambio, ellos quieren que la gente continúe comprando la medicación para que los precios pesadamente inflados sigan dándole una calidad de vida superior a ellos. Los tratamientos de salud a largo plazo son su situación ideal cuando esto los provee de una corriente de ingresos continua. Varias personas han subido con curas muy eficaces para el cáncer y otras enfermedades graves. Y aquella gente ha recibido el mismo tratamiento injustificable, escandaloso, que hacen a los inventores de dispositivos de energía libre. La industria de productos farmacéuticos está bien consciente de los efectos muy beneficiosos de la plata coloidal, por ejemplo, pero ellos nunca producirán ninguno de ellos cuando ellos no pueden patentarlo y cobrar precios muy inflados para ello. Por consiguiente, ellos no están interesados cuando su único objetivo es hacer el dinero y no debe curar definitivamente a la gente. En este caso, eh, lo que estamos viendo, no, no te preguntes si Amenofis estará equivocado o no. Lo que yo hoy te estoy mostrando está detrás de un doctor que ha hecho este mecanismo lo ha probado, lo, lo ha utilizado en él mismo y lo ha utilizado en muchas pacientes de cáncer, de sida y otras enfermedades con un éxito asombroso. Así que bueno, en este video no te traigo un tutorial, sino que te traigo una idea aproximada para que puedas entender que vos misma y vos mismo, sin saber nada de electrónica, podés crear este dispositivo. ¿Mm? Así que bueno, lo que vamos a ver hoy es nada más y nada menos. Que el ensamblamiento del aparato, pero de una manera un poco más didáctica. Yo lo, esta vez lo, lo, lo hago jugando, para que vos puedas ver lo fácil que es. En el próximo video, ahora pronto en unos días, vamos a ver seriamente este circuito, su cableado más que nada. Hoy te voy a mostrar las piezas para que puedas ir viendo de que se compone de unas piezas mínimas que valen centavos. O sea, yo creo que con 20, 30 dólares compras todos los componentes necesarios para curarte el SIDA, el cáncer o la enfermedad que tengas. Así que bueno, eh, ojalá puedas comprender eh, la perspectiva de este video y no lo critiques porque realmente... Te digo que no te traigo hoy el video tutorial de cómo armar el zapper del Dr. Beck, sino una aproximación y lo vamos a hacer jugando. Para Que es lo mismo, ¿no? O sea, jugar, hacerlo, jugando y hacerlo en serio es lo mismo. Solo que esta vez, como es la primera vez que lo hago, hay errores. Que en el segundo video, el más serio, lo vamos a hacer bien solucionado. ¿Mm? Así que bueno, por lo tanto te dejo con las instrucciones de los componentes, y vamos a armar la plaqueta de una manera didáctica para que puedas entender que sin saber electrónica lo podés hacer. Así que bueno, adelante con el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis, el canal de todos nosotros. Hoy te traigo algo para que puedas agarrar tu salud en tus propias manos y no dejar que quede a merced de un hospital y, por supuesto, de la élite. Hoy te vengo a presentar un método que se llama el zapper, donde se encuentran dos modelos, a saberse, donde uno es el zapper de la doctora Clark y el otro es el zapper del doctor Beck. El zapper de la doctora Clark por un lado, es un dispositivo que emite frecuencias para tratar el cuerpo desde la biorresonancia. En cambio, el Zapper del Dr. Beck, el dispositivo que hoy te vengo a mostrar, es un dispositivo que electrocuta parásitos, bacterias y virus en la sangre. Por lo tanto, el dispositivo que te vengo a mostrar hoy cura el SIDA con un 95% de efectividad. Lo que voy a mostrarte ahora son los componentes. En primer lugar, vamos a comprar tres baterías de 9 voltios. Tres baterías de 9 voltios. En segundo lugar, vamos a comprar una plaqueta virgen que venga agujereada. Esto sirve para meter los componentes por los agujeritos y que las patitas salgan desde el otro lado y poder soldarlas ¿Mm? una plaqueta virgen agujereada que de un lado tiene el cobre y del otro lado no tiene nada bien por otro lado vamos a comprar resistencias que son estos cositos que vemos acá en este caso tenemos resistencias que tienen colores si vos vas a ver en este caso de un lado de este lado hay una banda de color dorado y de este lado no bueno esto se lee de la siguiente manera hay que ver los colores desde, desde el lado contrario a la banda dorada o plateada y leer desde acá para allá en este caso tenemos marrón verde marrón donde marrón es 1, verde es 5, y el último color significa el número de ceros que le vamos a poner. Entonces, si tenemos marrón 1, verde 5, ahí ya formamos el 15. Y luego marrón, que es 1, le vamos a poner un 0, 15, más un 0, 150. O sea que estas resistencias son de 150 ohm. En la cabecera del video, igual te voy a dejar todos los componentes. Yo ahora te los muestro para que sepas lo que vas a tener que comprar. Resistencias, eh, estas que ves acá, tienen marrón, verde, amarillo. Otra vez: marrón, 1, verde es 5 ahí formamos el 15 y el amarillo significa 4 quiere decir que le vamos a poner 4 ceros 15 más cuatro ceros son 150.000 estos son de 150.000 ohm ¿Mm? luego otras resistencias ¿Qué tenemos acá acá tenemos unas que dicen eh, marrón negro amarillo a ver si se puede ver marrón negro amarillo Vamos a hacerle un fondo como para que se vea. Marrón, negro, amarillo. Marrón, negro, amarillo significa marrón 1, negro es 0 y amarillo 4. 4 ceros. Así que tenemos 1, 0 es 10, más 4 ceros son 100.000. Estas son de 100.000 ohm. Luego vamos a comprar un potenciómetro de 100K. 100K significa 100.000. ¿Mm? Un potenciómetro común y corriente para que vayamos buscando las frecuencias. Luego vamos a comprar una luz de neón. Yo pedí una luz de neón y me dieron esto porque es lo único que tenían. Esto, adentro viene la luz de neón. Habrá que desarmarlo. ¿Mm? Habrá que sacarle esto. Y adentro está la luz de neón. Y viene con una resistencia porque... Si ves acá, esto es para 220 voltios. ¿Mm? Entonces viene adentro alguna resistencia para que no se queme la luz de neón. Nosotros desarmamos, le sacamos la resistencia y solo vamos a usar la luz de neón. Eh, luego tenemos que comprar dos diodos Zener de 18 voltios. Por un watt. Un watt. ¿Mm? ¿Qué más? Resistencias. Por último... Eh, resistencias de... A ver qué dice acá. Rojo, rojo, verde. Quiere decir... Rojo es 2. Rojo es 2. Ahí tenemos el 22. Y verde es el 5. O sea que hay que ponerle... 5 ceros. Al 22. Nos va a quedar... 220.000. No... 2.200.000. 2 o sea, 2,2 megaohm. 2.200.000 ,2 de ohm. 2.200.000. Luego, vamos a comprar estos dispositivos que es para unir las baterías. Las tres baterías van unidas en serie para operar el dispositivo con 27 voltios. Las baterías son de 9. 9 por 3, 27. Eh, acá hay más resistencias. Estas resistencias son de gris, rojo, marrón. Gris es 8, rojo es 2. Ahí ya tenemos el 82. Y marrón es 1, así que al 82 le vamos a poner un 0. 820 ohm luego vamos a comprar un jack esto es un jack en este aparatito metemos el plugs que va a llevar dos cables a los contactos para nosotros para que los podamos agarrar y nos pase la micro corriente por el cuerpo este jack es especial porque como verás ahí adentro tiene una pieza que hace que cuando vos metas el plux, corta y hace que se prenda la luz. ¿Mm? Fíjate que tiene tres patitas. Así que tenemos este por un lado, pero luego también vamos a tener que comprar un jack común, que si no me equivoco este no, no tiene corte. ¿Mm? Bueno, seguimos. Vamos a comprar un LED bicolor, este led es bicolor, o sea que tiene dos colores, vamos a comprar un capacitor electrolítico de un microfaradio por 50 voltios, en este caso me vendieron uno por 63 voltios que es lo mismo, o sea si a vos te dicen un microfaradio por 50 voltios, podés comprar uno ...de un microfaradio por 100 voltios y es lo mismo... ¿Mm? ...nunca más chico, pero sí más grande, no importa... ...un microfaradio... ...y otro capacitor... ...de 22 microfaradios... ...por 50 voltios... ...vamos a comprar un manojito de cable... ...de teléfono, para poder hacer las conexiones... Y por último, la pieza más esencial, un chip que se llama LM358. A ver si se ve. Bien, LM358. También vamos a tener que comprar, si es que nunca hicimos electrónica una herramienta que se llama soldador de estaño, el soldador de estaño es este dispositivo que se enchufa a la corriente como un lápiz donde la punta se calienta, una vez que la punta se calienta nosotros con esto que se llama estaño vamos a soldar las piezas, esta punta se calienta y el estaño se derrite y es así que podemos soldar las piezas. Esto, bueno, si lo querés lo compras si no, no, es para mantener el soldador adentro y que el calor se vaya disipando y que no se nos queme el soldador por exceso de calor. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la plaqueta y colocarle el chip, de qué manera se lo vamos a poner al medio y de cualquier manera, no importa porque la plaqueta es igual en todos lados. Y el chip luego vamos a buscar la manera correspondiente. Pero al principio lo vamos a poner de cualquier manera. Vamos a ver que calce bien las cuatro patitas en los cuatro agujeritos. ¿Ok? Y del otro lado lo mismo. ¿Ves que ahí no calza bien? Lo que vamos a hacer es traerlo para este lado con el dedo un poquito de fuerza, ahí hay un poquito de fuerza, ahí entró, ahí está, ¿Mm? ahí lo tenemos en el medio de la plaqueta, y lo que vamos a hacer ahora, sosteniéndolo con el dedo, es, le vamos a doblar un poquito la patita, con el dedo, ¿Mm? se llega a ver las patitas ahí, yo se la doblo con el dedo, un poquito ahí, listo, y ahora, un poquito para esta esta de acá atrás ahí está así que ya le doblé dos patitas se las puedo doblar todas todas para acá y todas para allá listo ya ahí no, no se cae ¿Mm? ahí le doblamos las patitas ok ya no se nos cae el chip hola, mirá qué lindo que quedó bueno lo segundo que vamos a hacer es diferenciar la marca que trae el chip de este lado. La podés ver ahí. ¿Ves que trae una marquita? Es una. A veces traen esas marquitas y a veces traen un circulito. ¿Bien? ¿De este lado? Nada. Pero de este lado, la marquita. Entonces con un marcador, yo le voy a hacer acá le voy a pintar un poquito para saber que de este lado está la marquita del chip. Porque según esta marquita, nosotros vamos a saber dónde está el positivo y el negativo. ¿Mm? Vamos a soldar las patitas del chip. Con estaño y con el soldador. Una buena soldadura tiene que quedar, esa por ejemplo es mala. Vamos a ver si podemos mejorar. Vamos a poner un poquito de estaño en la punta. Ahí. A ver si podemos mejorar esto. Bien. No importa que el estaño toque otros lugares, ¿Mm? lo que sí que importa es que no se queden pegados, mientras que solo tenga estaño uno de los cuadraditos, no importa, en este caso se me quedaron pegados, los voy a tener que despegar, ok, ahora vamos a pegarlos todos. No hay que dejar mucho tiempo la punta del soldador. Es un toque nomás. Un toque y suelto. Un toque y suelto. Bien. Entonces ahora vamos a separar esto. Ahí está. Ahí lo separamos bien para que no se toque. A ver cómo quedó. Bien, ahí me quedaron todas las patitas y bueno, y hay un poquito de estaño, pero no importa cuando te queda un poco de estaño. ¿Mm? Siempre y cuando no se toquen, no hay problema ahí tenemos el chip puesto bueno el paso siguiente ahora es le vamos a poner los componentes de cualquier manera ¿Mm? uno dice uy pero dónde se los pongo yo te vengo a decir hoy que se los vamos a poner de cualquier manera eh, bueno yo te mostré un montón de paquetitos así de muchas resistencias pero en realidad solo vamos a usar una ¿Mm? solo una entonces nosotros lo que vamos a hacer es doblarle las patitas para que quede así y se la vamos a mandar las resistencias de un solo lado. Por ejemplo, de este. ¿Ves? Yo se la pongo ahí. Ahí pusimos la rojo, rojo, verde. ¿Mm? Rojo, rojo, verde. Y damos vuelta y le doblamos las patitas. Pim, pim, para que no se salga. Después vamos a cortar con, con un alicate una vez que lo hayamos soldado. Ya tenemos una. Vamos a la otra. Vamos a sacar otra de aquí. Ahí está. Doblamos las patitas. ¿Sabes por qué te digo que, que no importa dónde las pongamos? Porque después con los cables nosotros vamos a... A conectar en el lugar donde realmente van. Así que no importa dónde estén. ¿Viste? O sea. No importa que estén acá o, o... O que estén acá o que estén acá o que estén acá. No importa. Ahí damos vuelta. Y doblamos las patitas. Para que no se caiga. Así que bueno. Esto ya lo apartamos por acá. Son las que ya usamos. Vamos con el otro paquetito. doblamos y ponemos yo le dejo bueno le dejo algunos de diferencia como para que no queden una al lado de la otra ¿Mm? así que, ¿qué tenemos acá? tenemos rojo, rojo, verde acá tenemos gris, rojo, negro y acá tenemos marrón, verde, amarillo Viste que no era tan difícil armar electrónica. Bueno, entonces esto ya está. Ahora vamos con las de eh, marrón, negro, amarillo. Marrón, negro, amarillo. Vamos a chuntarla por aquí. Ahí está. Tintantín. Mira qué lindo que está quedando. No sé si va a andar, pero lindo está quedando. Por lo menos podemos decir, mirá, hago electrónica. Y nos hacemos los cancheros ahí con los, con los amigos que vienen. Bueno, ¿qué me falta? Eh, ¿Qué es esto? Marrón, eh, verde marrón. Esta, como, como ya no me entra más, otra acá, la vamos a poner acá. Pim, pam, pum. Mira, Toda la... la... No sé si va a funcionar Pero que está quedando prolijito Está quedando prolijito ¿eh? Todos ahí, ¿eh? Ordenadito <risa> Bueno Creo que ya le puse todas las herramientas Todas las resistencias Ahora le vamos a poner El capacitor En cualquier lado ¿m? ¿A dónde crees que lo pongamos? A ver Lo ponemos Acá Acá Acá O Acá ¿Acá? Bueno, lo ponemos acá. Y de cualquier manera. Ya después vamos a ver, porque vos fijate que, que el capacitor tiene un lado con una banda blanca. Ahí nos está diciendo que esa patita es el negativo y que la otra es el positivo. Pero como ya te digo, no importa de qué manera lo pongamos. Y total, después con los cables, lo vamos a acomodar realmente como va. Así que ahora puede ir de cualquier manera. Ahí le doblamos las patitas. Pim, pam pum. Y vamos con el otro capacitor. ¿Mm? También. Lo vamos a poner por acá. Los dos capacitores juntitos para que, para que no estén solitos y no se aburran. Ahí y doblamos las patitas. Tin tin tin tin tin tin tin tin. Bueno. ¿Qué más? Los diodos Zener. ¿Mm? Los diodos Zener. Bueno, estos sí, los vamos... Acá pusimos la resistencia, acá pusimos los capacitores, vamos a poner el diodo Zener acá. En cualquier lado, ¿eh? Así como te digo. Ahí va. Muy bien. Le doblamos la patita. Y le ponemos el otro diodo Z. Bien. Vamos a poner por acá. Bueno, mirá. No me quedó tan prolijo, ¿viste? Los dos miran para el mismo lado, pero este me quedó... Un puntito más arriba Por favor Qué error Pero bueno, no importa Eso lo hice a propósito Para que después no digan que soy perfecto Bien Ahora, ¿qué falta? Uy El LED bicolor Lo vamos a poner en cualquier lado Bueno, lo vamos a poner por acá El LED bicolor va a entrar ahí Porque a mí se me ocurre que entre ahí ¿Le vamos a doblar las patitas? ¡Fa! ¡Mirá! ¡Chan, chan! A ver si sos capaz de hacer algo así vos. Bueno. Bueno, estos... Eh, vienen con, con una... Con una tuerquita. ¿Mm? Así que bien... Uno los puede agarrar a la plaqueta... O directamente... En un plástico le hacemos un agujero, atravesamos esto y del otro lado le ponemos la tuerquita. Y ya quedaría como en un plástico, puede ser una cajita de plástico donde vayamos a meter la plaqueta dentro. Esta plaqueta mide 10x10, así que tendría que ser una cajita de plástico que más o menos tenga eso, esas dimensiones. Bueno, ya le puse todas las resistencias, ya le puse los capacitores, ya le puse el circuito integrado... Los diodos Zener y el diodo LED bicolor. Pasaremos a soldar con estaño y con el soldador todos los pines. Acordate que es un toquecito y sacamos. Un toquecito y sacamos. Uno por uno vamos a ir soldando, muy bien, Chan Chan Chan, la plaqueta del Saper. Con los componentes que se ponían en cualquier lado y de cualquier manera. Bueno, me faltan tres. Uno. Dos. Tres. Listo. ¿Cómo quedó? Uy. ¿Cómo quedó esto? ¡Fua! ¡Oh, ¡Qué perfección! Bueno, lo que vamos a hacer ahora es doblar esto para arriba para cortarlo con el alicate. ¿Mm? Se lo vamos a doblar un poquito así, un poquito así, un poquito así, un poquito así, todos. A ver, a ver, todos levantando las patitas. Qué malo que soy, Los voy a cortar las patas. Bueno, igual no caminaban. No. Ahí está. Bueno, por ahí, eh, como son cuadraditos, hay que tratar de no moverlo mucho. Si yo muevo mucho esta pata, se sale de ahí. Y le voy a tener que poner más estaño. Y bueno, y todo un problema. Pero no, eso no más que, que lo hagamos así suavecito. Y movamos lo que tengamos que mover y no más de eso. Así que bueno. ¿Cómo va quedando la plaqueta? Súper, súper. Ahora con nuestro alicate preferido, este lo compré justamente, es para cortar patitas. Vamos a cortar las patitas. Vamos a poner ahí y hacemos... tic, ¿Ves? Ahí, otra vez, otra vez. Y bueno, ahí vamos cortando todas las patitas. Guarda con los ojos porque esto salta. Hay que ver donde uno apunta con esto. Salta en el ojo y se te clava, ¿eh? no es joda. Bueno, creo que podemos decir que, que hemos adelantado bastante bien. ...la plaqueta del zapper. ¡Mirá qué lindo! ¿Eh? Yo no sé si esto anda... ...pero te digo, qué, qué lindo. Ahora le puedo, me puedo hacer el canchero con esto. Le puedo decir... ...a las chicas, mirá lo que hice. Y que digan... ¡Ay, Amenofis! ¡Sos un genio! Y, y yo en el fondo me río, ¿viste? Porque sé que, que lo que hice fue cualquier cosa. Bueno. Ahora, ¿qué falta? Los cables. Ahora lo que hacemos... ...tenemos que mirar aquí. Nadie ha muerto alguna vez, hasta el día de hoy, de SIDA. ¿Sabía usted eso? Ellos han muerto de las infecciones oportunistas polmonía, sarcoma, de Parkinson etcétera, etcétera, que puede atacar y arruinar su cuerpo cuando su sistema inmunológico no puede manejar la carga. De hecho, es llamado el VIH, virus de deficiencia inmuno humano, el SIDA, es el síndrome inmune adquirido de la deficiencia. Ahora, este es el único camino que sé, Conozco a la gente que ha escrito los libros de la terapia de ozono. No preguntaré sus su nombres, conozco a los doctores que han usado todas las hierbas y medicinas. Me he dirigido a la gente que trabajó con el doctor David Wu, que estaba en la tapa de la revista Time de la semana pasada como el científico del año, que ha descubierto que si usted usa dos o tres agentes de quimioterapia al mismo tiempo, usted tiene un efecto de cóctel y esto reduce la cuenta de VIH. Los PCR incluyen la sangre aburridamente. Pero lo que él no dijo, y, y pienso que leeré este que estaba en Los Ángeles Time el 10 de diciembre de 1996. El grupo de medicina derriba el HIV con una terapia de combinación, que a propósito cuestan 20.000 dólares a 60.000 dólares por año. Tan pronto como ellos dejaron de tomar estos cócteles, ellos despertaron la enfermedad enormemente. Pronto, como ellos dejaron de tomar estos cócteles, enfermaron. Entonces, esto incluye los millones o mil millones de cuentas de SIDA, como si estos agentes de quimioterapia, AZT, DDI, DD5, etc., hubieran dominado esta carga viral en la sangre mientras ellos lo tomaban. El minuto que ellos pararon de tomar el cóctel, esto rebotó en sus cuerpos y muchas de las personas estaban críticamente enfermas y ellos tuvieron que aplazarlos en ello inmediatamente quiere decir que lo que está matando a las personas en este momento son los cócteles, las combinaciones de pastillas que le hacen tomar a las personas que adquieren el HIV. Así que bueno, eh, este video no es más que un tratado para que sepamos todos que existe esta máquina y como te decía en un próximo video, ahora no más en estos días. Vamos a reproducir el aparato paso por paso de manera perfecta, ya que esto fue una prueba para que puedas saber de qué se trataba. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, quedan tus manos, te mando un abrazo de todo corazón y me despido y te espero en el próximo video. Chao, nos vemos.